Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, al día de hoy nos encontramos en uno de los tianguis más famosos y grandes de Puerto Vallarta. Ah, exactamente. es el Mario. tianguis de Mojoneras, Paul. Para los que no son de aquí, pues el tianguis de Mojoneras es una colonia de Puerto Vallarta. Ajá, exacto, ya es que, una colonia que porque queda, ya muy juntos Ya como Vallarta. a 15 minutos, sí. 20 minutos. De hecho, llamamos. Mario, antes era como un municipio como lo era Pitillal antes, exacto, nomás que ya un, se urbanizó mucho. una delegación, no un municipio, Paul. Ah, Bueno. Se llama delegación, delegación. Mojoneras y pues ahorita vamos a chacharear a ver qué hay aquí. Ajá, exacto. Porque sí hay, hay comida, si hay ropa, si hay ofertones como dicen sí, ahí man. Muchos ofertones Mario, vamos a ver qué tratamos de encontrar Mario Barato Que ha de saber que este tianguis empieza desde las 6 de la mañana sí, hasta 2 que, de la Mario, tarde Pues como lo dice el nombre, es uno de los, sí. los tianguis más grandes de aquí de Puerto Vallarta Y se pone cada domingo aquí en Mojonera Hay que adentrarnos al tianguis Mario Vámonos, vámonos Fíjate, Paul, si hay mucha gente, ¿eh? yo pensaba que no iba a haber gente. Sí, hay bastante gente, Mario, aunque, es lo bueno. Aunque es tarde, fíjate, es algo, son como las 12. aquí. Sí, exacto. Y pues, aquí, fíjate. de más temprano, Mario, mucho más gente. Ajá, exacto. Como dijo Mario, aquí abren muy temprano, desde a las casi 6 de la mañana y hasta... hasta aquí mar. madrugan, aquí Ajá. puedes encontrar cámaras, puedes encontrar sí, de todo. Sí, de, todo. Hasta de hecho, hasta tenis y todo el rollo. Sí, exacto. Es grande. eh. Yo pensaba que no era tan grande. Sí, pero tiene mucho que ver. es Casi abarca lo que es todo mojonera, Mario. ¿Entiendes? Con eso, dénse una idea. Mira, hasta licuadoras. ahí ¿eh? Paul, y maletas para cuando te quieras ir de viaje. Mira. Y del color que te gusta. <risa> Rosita. <risa> como mi pelo, Mario. <risa> Paul, mira. Está <risa> chido. Wow. Aquí más o menos ustedes tenis andan como entre 300 pesos. Que sí, equivale ah, a 15 dólares. Varía lo más caro unos 500 pesos, Mario. E incluso ahí está el precio. Miren. 300 pesos Ahorita voy a comprar unos mariscos <risa> De veras, cómpralos <risa> Desde el pelo exótico! Para que me compre zapatos Le voy a dar barato desde León, Guanajuato ¡Ay, para el tío y su pelo del año del caldo! Yeah. Con la carne todo barato y la traigo precios desde $250, $280, $300 y hasta tenemos sandalias borrachas desde $50 pesos. Y Estamos requete, requete, requete, requete, requete matando aquí en Mojonera. ¿Por quién ah, pregunta preguntamos? por calzado, le estilo algo bien. de en Guanajuato, venimos a decir a Puerto Vallarta, Jalisco. Oh, Fíjate, es pobre, está chido este diseño, ¿eh? muy Me chidas, ¿eh? La neta, sí. Para wow. que vengan aquí, 100% recomendado, Mike. Mario. Vengan, ¿no? vengan aquí al tiangue Mojonera en la calle. Guerrero número sin número sí, Pero aquí lo van a conocer aquí al final acuérdense Igualmente. que su mejor amigo es Dios eh. sí, exacto gracias porque si no quedan como este güey que les habla algo el chido que se vive aquí Mario la viste de Puerto Vallarta cada, fíjate cada quien tiene su estilo para vender ¿no? Ajá, exacto. Vende, vende. aquí que vende ah, en serio ver, chequen, wow. se vende pendejada y media ah el de... ah, de... dorado. Ah, okay. Okay. Al al manguito. ahí tengo mi, mi, el bazar y medio. Okay. <risa> me gusta su gorra, me, me, me, me, me, me llega, Buen día. Buen día, gracias. Está chido, fíjate. Para que vayan a buscarlo también a su bazar y vivir. Bien alegre aquí la gente, ¿verdad? Sí, es lo chido de, de los tianguis, <risa> Mario. Traen ánimo, traen, traen ganas de, de, de Traen ganas de, de, de vender. <risa> la, está chido el ambiente aquí, Mario. Y <risa> dale, dale. Sí, si no vienes a, a mara, comprar para a distraerte, mara, Mario. Para para para Mario, ahorita se monta un tejuino con nieve. Con nieve de limón, ¿verdad? ¿eh? Este es el estilo de Guadalajara. Ah, sí, Exacto. Sí, es que nosotros Exacto. hemos ido a Guadalajara y allá nos, es el único lugar donde nos venden con, con nieve de limón. Sí, pues ya sí. ahora aquí, Mario el Mojonera. ¿Qué es el tejuino para la gente ¿no? que no sabe? El tejuino es un fermento de masa y maíz. Es este, está hecho por los huicholes. Ah, los primeros que le hicieron fueron los huicholes. Este tiene como unos lactobacilos que sirven para la flora intestinal. Por eso mucha gente los compra. Y otros no saben para qué sirve y, y nada más lo compran por apetito, pero este tiene sus buenas propiedades. Cuál es su nombre de usted? Jesús este es Palomera. ¿Cómo lo conocen aquí su negocio? Tejuino colorado. Ah, ok. Sí, okay. Es colorado, ¿Qué? ¿Colorado? Es ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? ¿Colorado? Sí, claro, ahorita lo vamos a probar a Paul. Sí, exactamente. A mi bueno. papá y mucho se de... ya, ya, ya, bueno, ya, ya han probado, ya han probado algo otro. Sí, ¿Aquí? sí. Ah, sí okay. mucho. Ahí van a ver exacto, exacto. la diferencia. Fíjense esta Riquísimo. bebida esta bebida es bien hidratante cuando tienes mucho calor esto rápido te quita la calor y te quita la sed ¿qué tal te parece? ¿Qué es rico? ¿Está rico. No Está pues sí. Vamos a probar todo. ¿Sabe rico? A ver. Para calor. ¿Sí sabe igualito al igual. La verdad me no gusta mucho. Y luego le echan aquí al popote, poquita nieve. Ajá. ¡Listo! ¡Ah, qué rico! ¿verdad? Fíjense, quería, quería comprar la playera de las chivas y me no la, la acaban la ganaron, de ganar, me la ganó aquí el señor. Fue su bastada, dio un cará... mejor precio, ¿verdad? Fíjense, a mí me la daban 120 y, y él dio 200, Ey. me ganó. ¡Para la América 2000! Ah. Perdimos, Paul. Ah, ¿Ah, ¿Ah, esa playera no va a valer como 3 ,000? Eh, eh por por eso la compró. Sí, sí, Exacto. Por eso la compró porque mañana vale más cara. Ajá, la va a revender. Mañana va a costar 3000. Ajá. ¿Tú? La, ¿La, ¿la se no va semana va a valer más. sabemos. Lo que pasó en el tianguis, el que ofrece más es el que gana las prendas. Aquí es como subasta, Mario. Aquel que invierte más es el que gana. Y quería comprar esa de las Chivas, pero no la ganó el señor. Ni modo, Mario. Esa era para mí, pero ya se perdió. ¿Cómo se llaman? Es Quesadilla, ¿Quesadilla? Ah, es de maíz, de Irapaúl, de este color. Ah, ¿Tengo que dar más cobertura? Ajá. Esto es el guaracho. Ajá. Tengo Disculpe, ahí dicen que son de Toluca. ¿Ustedes son de Toluca? ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Puerto Vallarta? Poquito, como 35 años. No 35? Más, entonces, entonces ya son ah, vallartenses, en pocas palabras. No, no, <risa> no, no, no. Dice no, que nada no, no, no, quiere. No, <risa> ah, bueno, no. no. <risa> Pero aquí en, aquí en, en el tianguis de Mojonera, ¿cuánto tiempo tienen? 15. Sí, sí. 15, ¿15 años? años. Wow. ¿Y este Tianguis realmente cuántos años tiene? ¿15? Sí, pero ya estaba, cuando ustedes llegaron. ¡Wow! wow Un eso no lo sabía. Dios, <ríe> Yo pensaba que tenía 6 5 no, años. ¿Cómo crees, Mario? Mira, 15 años, fíjate. Aquí me dice que tiene una Biblia. Vamos a ver qué tiene de Biblia. Mira, todo esto, eso no... Eh, no ocupamos ninguna máquina. Todo esto se siembra, a, podemos decir, a mano. No usamos ninguna máquina, ningún químico, que es lo principal para esta comida. Esto es este, temporal. Todo esto se siembra puro, así que con la gente, y los animales. Esto es, se lleva un proceso de dos a tres años. Este es lo único, vamos a decir ahorita es la composta, pero es la, uno de los animales. Esto es lo único que le ponemos. Aquí es en eh, lo que es en junio, julio. Estas son las habas. Wow. Esta es la planta de las aves. Aquí este ya son las aves. Ah, Esto ya es en junio, julio, agosto, y septiembre. Wow, ya y aquí ya está, más, sí, grande. Ya ya está más grande que usted. ahí, y ahí ¿no? ya se crecen. Esto este es igual en junio, julio. Es la, la planta. Este es, es este. Les vuelvo a decir, esto no es de riego, esto es temporal. Estos son los celotes. Los, wow, sí, los elotes. Con negra. eso hacen la tortilla negra. Bueno, eso es son. color como negrita, así como cabecita y de ahí sale, mira. En esta, fíjese que hoy te hemos tenido un, un en sayulita. Me encontré un profesor de historia. Yo no sabía, pero para este maíz hay 360 colores de maíz. ¡Guau! Wow. Y conocemos nada más 4 o 5. Sí. Este es el escudo de esta comida. Hola. El huiclacocho. Huiclacoche, wow no lo conocía, este es el huiclacoche, esta es la flor de calabaza la flor de calabaza, ¿no? y, aunque en sí hay mucha calabaza y hay mucha mucha gente te dice que es es flor, pero aún siendo verduras no tienen el mismo sabor este es el chilacayote, que es esta verdura y nosotros no usamos ninguna máquina para levantar la cosecha, esto ya es en noviembre aquí ya es en noviembre, ahí todo mundo, Ajá, mujer el y hombre come todos a trabajar. muy parecido a, incluso a El Salvador. Ah, ¿eh? es muy así también a Salvador. todo lo hacen, sin máquinas y todo a mano. Hay personas pelando el lote y así como aquí, fíjense pues echando Ajá. a la mano. Sí, sí, igual, este es es muy igual. Es pura familia. Wow. Son pura familia. Todos lo juntan, se ponen acá y ya se sacan hacia afuera de la mitad okay. es hecha para la camioneta y aquí tiene que estar otro año otro año? wow! después, del, uh, después del año que se llevó en el proceso de la siembra uh -huh. tiene que estar otro año este wow! este perfecto. es un uh, nosotros lo que nos somos como sin es un contenedor este ya es la forma de, de los guisos flor de calabaza, este es el huitlacoche y aquí el secreto de esta comida Mucha gente no lo, no lo sabe o no lo ve. Casuela de barro y leña. Okay, okay. Ese, ese, que el, hoy en día ya ya no lo usan. Sí, casi no lo usan. No, los, ya en no. México. Es la magia, es lo que le da el sabor el barro, ¿verdad? Sí. Y la, leña, la leña, ¿Este es el champiñón y requesón. Oh, wow. Todo esto sí. nos los mandan del Estado de México. Y oh, wow. sí, pues ahí está su negocio. La oficina y el patrón no puede faltar. <ríe> ah, qué chido. Jefe. ¿Cuál es su nombre? Ah, muchas gracias por la información Y ahorita vamos a degustar Esa quesadilla que está hecha por, por sus manos realmente. Y ahorita, ya mira esa la quesadilla de maíz negro wow. Y también Mario, ahorita nos trajeron Unos ricos tlacoyos Sí, eso es por cortesía de la casa ah, El, jefe nos los mandó. El jefe nos los mandó Y muchas gracias, se, se agradece eso Vamos a darle una probada A este rico tlacoyo Que fue cortesía de la casa ¿No? mm -hmm. Sabe rico, ¿eh, Paul? Esta comida es tradicionalmente de Toluca. Mm. Mira, wow. ¿Sabe rico? Sí. Son demasiadamente deliciosos y calentitos, saben de lo mejor, Mario. Y pues ahora me toca a mí, Paul. Mmm. Chulada, Mario. rico. Sí les recomiendo que vengan aquí a comer. Sí, 100% recomendado aquí a los tlacoyos, Mario. Al la comida estilo, azteca. Al, al estilo Toluca. Es el, es el restaurante que está aquí en, en el Tianguis de Mojoneras. Chulada. Una Chulada. quesadilla. Perfecto. Y también ahorita vas a probar el tlacoyo. Eso, eso nos dieron carne, ¿eh? cortesía de la casa. Wow. Mira, pruébalo. Todo eso está preparado pa 100% por ellos Literalmente sí. desde el maíz sí, ellos, ellos lo procesan Y dicen que no ocupan nada de máquina Y nada de, de químicos Lo man. hacen wow, con, no, con sus propias manos Ahí cómanle wow. <risa> Pues bueno Mario, y ahora sí ya terminamos de comer Terminamos de explorar todo el tianguis De aquí, de las mojoneras Ya, ya comimos placoyos, quesadillas Tejuino, de todo Mario comimos de todo aquí De lo que más nos llamó la atención Y pues bueno Mario, esperemos les haya gustado el video Y dejen su like, suscríbanse Activen la campanita Mario también y, y vayan a seguirnos en Facebook Ajá, en Que queremos llegar a 10 mil mil, mil Solamente lo vamos a poder lograr con su apoyo Como lo hemos logrado aquí en Youtube Y también Mario recuerden seguirnos en Instagram ahí estará apareciendo. Sí, vayan a seguirnos. Esperemos que les haya gustado y recuerden en todos los videos dejar su like, Mario. Y ni hasta bye. el siguiente video.